Hola, mi nombre es Uber Paez y estudio música en el Instituto de Formación Docente Continua Villa Mercedes. Pertenezco al grupo 4 y para la Cátedra de Recursos Informáticos he realizado de manera individual este video tutorial sobre la biblioteca digital. Una biblioteca no es un lujo, sino una de las necesidades de la vida. Henry Ward Beecher Recursos Informáticos 2015. Tutor Matías Zafra. Profesora Guía Mirta Roldán. Los alumnos somos Fernández Natalia, Frías Cintia, García Daniela y Paez Uber. A mí me tocó hablar de los siguientes temas. Gestores bibliográficos guías, tutoriales, cursos y asistencia y ayuda personal Gestores bibliográficos Es un software que permite capturar, archivar, organizar referencias y documentos editar bibliografías y textos con citas Nos va a evitar la pesada tarea de teclear puntos y espacios para enfocarnos más en nuestra obra El gestor bibliográfico debe ser sencillo e intuitivo. Hay por ejemplos de pago o libres en la web. Por ejemplo, Mendeley, Sotero, Reference Manager, entre otros. Los tutoriales, guías y videos de la biblioteca nos ayudarán para conocer su funcionamiento. Cómo buscar en el catálogo y cómo encontrar documentos. Será de gran ayuda para los que recién nos interiorizamos en el uso de la biblioteca digital. Asistencia y ayuda personal. En los mostradores por teléfono o correo electrónico podemos pedir asistencia para saber los contenidos científicos y herramientas que posee la biblioteca. La biblioteca digital debe contar con herramientas para que las personas con discapacidad diferentes puedan acceder al contenido científico de las mismas. Como conclusión les puedo decir, la biblioteca digital nos ayudará a buscar y organizar los contenidos y libros de la materia que estudiemos El hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma Marcel Prevost La bibliografía consultada es de Luis Jazmín Martínez ¿Cómo buscar y usar información científica? Guía para Estudiantes Universitarios 2013, Santander, España, septiembre de 2013. Las imágenes fueron extraídas de páginas web como la del IFDC en Twitter, Bibliotecas Escolares Zona D, La Chuleta del firm, Biblioteca Universitaria Campus Sur, Biblioteca Anomía 2 Blogspot, 20minuto.es, El Libro Rojo, Video Icon PNG, Aquí frases.com es la frase de Henry Ward Beecher y la de Marcel Prevost de Wikiquote. Eso ha sido todo, muchas gracias.